¿Qué tal, cuarentenials y cincuentenials? Soy Sebastián, tengo 51 años y conseguí entrar en forma por primera vez después de los 50. Y hoy les hablaré de las 6 costumbres chinas que te harán vivir más y mejor. Bienvenidos a 50 Plus, porque los de nuestra edad también podemos. Vamos a la intro y les cuento todo. las últimas tres, si no has visto las primeras ve aquí primero valga la redundancia número tres, andar para atrás los chinos mayores tienen la costumbre de caminar para atrás en los parques públicos por horas, la primera vez que los vi pensé que estaban locos pero luego fui a investigar y parece que tienes muchísimos beneficios, tanto que merece la pena un vídeo aparte. Pero bueno, por lo pronto te diré que va a mejorar tu equilibrio, agudizará tus sentidos ya que estarás más alerta al andar para atrás, quemarás más calorías que andando para adelante porque el corazón bombea más sangre. Y para finalizar harás maravillas incrementando tu flexibilidad y fuerza, ya que trabajan músculos que normalmente están olvidados. Número 2, ejercicios de flexibilidad. En la mayoría de las plazas públicas existen artilugios para que los mayores ejerciten la flexibilidad. Y es curioso y divertido verlos como los usan todos los días. Número 1, variedad infinita en las comidas. Aquí nunca verás a alguien pedirse un plato individual con un filete con patatas o unos raviones a la bolognesa o una porción de paella. ¡Nunca! Cuando se reúnen para comer entre amigos normalmente uno ordena para todos entre 10 y 20 platos diferentes que casi no hay carbohidratos y van picando de cada plato generalmente en mesa con el centro giratorio al contrario de lo que se piensa los chinos comen muy poco arroz y cuando lo comen es sin ningún tipo de condimento es como si estuvieran comiendo un pan para acompañar las comidas a veces pero poco hacen un plato de arroz medio frito en el wok que puede estar mezclado con vegetales y mariscos el famoso chaufan y cuando se come en casa el cocinero o la cocinera siempre hace como mínimo 5 o 6 variedades diferentes que por lo general pueden incluir el polio, el cerdo y el pescado y muchísimos vegetales donde también todos pican sin existir platos individuales Todo se comparte Resaltando nuevamente la muchísima variedad Y el poco porcentaje de carbohidratos En relación con los otros nutrientes Ah, y les encanta masticar huesos también Y nunca debieran la cuenta Uno de los paga y ya la próxima pagará el otro Nada de salimos a 10 por cabeza esta noche Nada de eso Déjame saber en los comentarios Si serías capaz de adoptar algunas de estas costumbres Y si te gusta esta entrega ya sabes lo que que hacer y si es difícil dormirte por la noche te dejo aquí la solución muy fácil y efectivo ok y ahora me voy que dentro de poco viene el sprint chao